Sacaron chispas al aire, Pampita cayó a Sol Pérez y ella no pudo disimular su enojo. Pampita y Sol Pérez protagonizaron un inesperado enfrentamiento en vivo en el programa de Telefe, donde la modelo interrumpió a la ex chica del clima y eso causó el enojo de la rubia, quien se lo hizo saber. En Pampita Online se debatía sobre la ley de legalización del aborto que en estos momentos se está votando en el Congreso de la Nación, y la situación se puso muy tensa e incómoda cuando Sol estaba hablando, pero la conductora decidió cortar su opinión. Lo peor fue cuando se apagaron las cámaras. La panelista habló con Los Ángeles de la mañana y reveló, hablamos y Pampita me dijo, no está bueno que pase esto al aire, y la verdad que no estaba bueno, admitió. También reveló que la conductora le había escrito un mensaje por la noche para saber cómo estaba. Pero un nuevo conflicto se generó, no con Aldo Sino con otra de las panelistas y amigas de la diosa. Parece que la chica del clima y Barbie y Simmons se llevan pésimo. Estás cómoda con Pampita, con Barbie Simmons, le preguntó el cronista de Lama Sol. Ella respondió, estoy recómoda, con Pampita, a Simmons la ninguneó por completo.